espectáculo, bravo, hola bravo. Diego, cómo estás? Hola Flor, cómo hola, estás? Rafa, ¿cómo Estoy andás? con el, cómo le va? Estoy con el amigo Diego Leuco en su departamento por un motivo especial que él ahora te lo va, te lo va a contar. Nosotros habíamos armado abajo, muy lindo, pero nos dijo suban por y el calor. Estamos. Hola, hola Flor, hola. ¿Cómo no, estás? no. Es, es un poco insólito. Bien, gracias por la invitación. Un placer. Eh, es un poco insólito pero lo quiero blanquear porque imagino que hay mucha gente del otro lado también estoy desde anoche en la página para comprar entradas para ver a la selección ¡Ay! y se habilitó a las 2 de la tarde ¿estás logueado? escuchen esto por favor este? sí. Sí. estoy logueado desde anoche ah, y se habilitó a las 2 de la tarde y me tocó el turno 14 ah, o sea entro y digo no puedo bajar, no puedo bajar Le pedí a Rafa que suba y se copó Rafa Por supuesto. Por un buen motivo Muy bien. nos copamos Muy bien, me encanta Así que aviso que si, si se me asigna Compro las entradas en vivo eh. Ah, ¿Pero Sofi ¿sí no me... ¿sí me consigue entradas para ir a la cancha? Sí, No, no. no se consiguen, no consiguen. Es una novia que labura no, esto no, no, claro. no, la... no quiero pedir No quiero pedir porque me está pasando que me piden a mí Y estoy viendo cómo le pide todo el mundo a Sofi Como si Sofi tuviera una tiqueadora en su casa claro. Eh... Y la verdad es que no, es, es como un favor demasiado grande que, que no quería pedirle a nadie. Si me invitan, buenísimo, pero no sí. quiero pedir a nadie. Digo, por la duda voy a hacer el caminito, estoy desde anoche, señor. Yo estoy a no punto a de llamar a Zulemita, imagínate. Que... Estoy a punto de llamarla, esperar en la puerta de la casa y se ¿le vamos junto a tu palco? A no, usar el palco para porque la alquilada la can... No, la gente que tiene palco no puede ir igual. No Total No puede ir el palco Hay que comprar tal otra entrada Digo ahí. mandar un mensaje de a federal, Pero tuve de miedo de a ver si se Bueno, ¿cómo estás Diego vos? Contame con este éxito Bien, muy bien Emos, eh, digo, en el Bien, bien, súper contento En este último año hemos hablado mucho de vos Diego por muchos motivos. Escuché algunas sí, cosas, Flor. Por Hay eso me gustaría preguntarte. las Primero vamos a empezar por, la, por algo que hablamos mucho, que tiene que ver con la salida de Telenoche. Contámelo vos, vos ¿cómo estás? sí Yo estoy súper bien, estoy muy contento. Eh, era algo que yo sabía que, que en algún momento iba a pasar, en, en mi vida, en mi carrera. Sí. Yo disfruto mucho de, del rol periodístico, de hecho en, en Radio Mitre lo sigo ejerciendo también. Bueno, Cari labura conmigo ahí en el programa. Sí. Eh, pero yo sabía que había toda una parte mía que era mucho más, más grande, más, más genuina, más, más vinculada a lo, que, a lo que yo soy en el día a día, que tenía que ver con explorar otros tonos, otras cosas, sí. otros temas. Y bueno, fue el año pasado, fue en diciembre, tal vez fue un poquito sobre la hora que lo terminé de definir. Esa puede ser una... Pero bueno, ¿viste? Esas cosas can... decantan en algún momento. Sí. Eh, por suerte el canal me lo entendió. Eh... De hecho tengo la mejor. Seguimos hablando con, con Adrián, con Pablo. Eh, ah, ah. Quedó todo bien con la parte del noticiero también. Así que nada, contento porque entendieron que era una, un sueño, un anhelo y nada y que y una búsqueda era una personal y me hacía feliz. No, una búsqueda se notaba. Sí, Sabes sí, que sí, yo sí, digo sin, sin conocerte tanto, Diego, tenía desde ahora que te veo la sensación de que buscabas este camino. ¿no? Que quizás el noticiero te limita sí. más ¿no? a, a hablar de ciertas cosas y, y, y creo que tu búsqueda va por otro lado, por el entretenimiento, por esta cosa no diferente de lo que estás haciendo ahora. Sí. A mí me gusta mucho todos los aspectos de, del medio en el que laburamos. Me gusta toda la industria. Me gusta estar acá, delante de cámara, me gusta producir, eh, me gustan los medios tradicionales, consumo medios tradicionales, me gusta la radio, me, me, me flasheó muchísimo esto del streaming y todo lo nuevo y quise explorar por ahí también. Eh, es un poco eso. A mí me, me, me mantiene motivado y en movimiento... ...descubrir cosas nuevas, tener problemas nuevos... Eh, ...y, y es, me, me resulta inevitable ir, ir buscando buscando a ver cuál es el camino que, que me hace más feliz... Y, ...y siempre lo digo porque es un privilegio poder elegir... Claro. No sé si en un tiempo podré elegir, pero mientras pueda elegir, voy a tratar de elegir siempre el, el lugar donde yo esté más contento, porque elaboramos de esto porque nos gusta. Claro, sí, porque aparte mucha gente quizás hubiera sido más cómodo para vos quedarte en telenoche o Te siguiendo esa cuidar. línea, la de tu padre por la escuela y todo, porque ya tenés un nombre y un lugar ah, ganado sí. y sin embargo diste, tomaste esta decisión muy importante que es meterte en estos medios que, que la verdad que no son tradicionales y que hoy se están cuestionando bastante. Sí, hay de todo. Imagínate, al, al uso le va Bárbaro. Estamos felices. O sea, yo no puedo creer. Obviamente, cuando empecé a hablar con Nico para meterme, para armar algo ahí, tenía fe de que nos iba bien si no no hubiese empezado. Pero estamos muy. ¿Y ¿Cómo lo descubriste? ¿Eh? Todos los días de lo que está pasando. ¿Cómo tuviste esa intuición? Eh... En pandemia fue seguramente. Es muy bueno. Fue en el post-pandemia, yo me fui a vivir a Tigre, una casa en la que duré menos de un año. Yo claro. cada un año o dos años me mudo. Ahí Pampito y Cari, lo saben, me sí, conocieron casa ocho casas ya. No, no, sí, era un, era, un, era, un delirio, era un delirio, esa casa era un delirio. Claro. Era todo un lo, delirio. Lo, Además, yo la, la alquilé para que, que... vinieran... Los animales que los te carpinchos. hicieron eh, los carpinchos, estaba invadida de carpinchos. No, no. sí Vos para vayan no, tus amigos, los amigos no quieren ir, ¿viste? Claro. Que... Muy lejos. Eso te iba a decir, Flor. Sí, la alquilé para que vengan Pampito y Cari y después no venían. Pues Pampito salía tarde de no sé dónde, que el sábado tiene la radio con la Barbie. No sé qué, al final no venía nunca. Se estaba solo ¿no? delta. Sí, sí, no. Le solo. Sí, no, yo también. No. Muy lindo, pero no Está te. voy. Ciudad. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, Claro, volví a la noche después de, después del noticiero, volví a tarde a la noche escuchando podcast. Entonces iba escuchando podcast, volví escuchando podcast, me recorrí todos los podcasts del país sí. hasta que caí en el podcast del programa de Nico. Mm. Eh, en esa época todavía era los números eran otros, obviamente, ¿no? Sí. Y lo empecé a escuchar todas las noches y después dije, bueno, si están en vivo, lo voy a escuchar en vivo. Y me pasó algo muy fuerte, que es que empecé a escuchar un programa. Yo había laburado 10 años en otro programa de Radio AM, esa misma hora, el programa de Jorge. Claro. Conecté mucho con lo que hacía Nico y los chicos y dije, bueno, acá hay algo mío entonces, ¿no? Estoy conectando también con algo que también tiene que ver Nata. con mi edad, con mi generación. Sí, sí, no, sí Escucho ahora un poquito de cada cosa, pero entendí que había en mí también mucho de todo esto. Y que no podía sí. desoírlo, porque era muy fuerte. Y bueno, sí. lo llamé a Nico, Nico me dijo, boludo, me encanta, jamás me hubiese imaginado que me ibas a decir algo así. Empezamos a hablar, pegamos una onda tremenda, nos hicimos claro. amigos. ¿No lo conocías? Lo conocía de redes, del de el dedito, el like, el, claro. él hacía unas cosas divertidas en Instagram. Nos decían en algún momento que éramos un poco parecidos, entonces ahí habíamos jodido. Pero resultó que somos muy parecidos en otras cosas, no solo en la barba, digamos. Claro, sí. pero, diste, pero diste lugar. Estamos bien. Pero dijiste algo muy interesante que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que encontraste una. Digo, te llamó la atención un programa totalmente diferente donde donde machaste, donde dijiste, mirá qué bueno. Y sabes que lo mismo me pasó a mí. Empecé a escuchar, yo descubrí este medio. Por, por gente más joven, ¿no? Que yo soy también bastante curioso. Entonces, preguntando, diciendo, porque escuchamos a Nico Kiato. Yo digo, ¿por qué? Porque aparte no hay gente que escucha radio en general, claro, ¿entendés? Claro, Entonces, sí. me empezó a llamar la claro. atención, digo, ¿por qué? No sé, ¿por qué? Y después me di cuenta que las personas que le preguntaba en general, más o menos tenían la misma edad, ¿entendés? 30, 20 y pico, para 30, ¿entendés? 30 y pico. Y, era, y digo, me di cuenta que era... Un grupo de gente que no se sentía representada en los medios eh, convencionales, tradicionales. ¿Viste? Y ahí dije, mira lo qué loco, ¿no? Digo, como algo que por, quizás empezó sí. ingenuamente, digo, se transformó en este fenómeno. Te decimos, Maite. No, te quería preguntar, Diego, ¿qué te pasa cuando escuchás Hola, eh, todo, todo esto, que, que empe... todas las voces que se empezaron a sumar? Hace ya casi, creo que fue en julio del año pasado, que, que Mario Bergolini sacó ese comunicado donde, sin nombrar específicamente a Luzu, los acusaba de hacer como trampa con el tema de las reproducciones. Después me acuerdo, no sé, por ejemplo, Julia Mengolini que decía que eran de todo vacío, las charlas que tenían, los criticó por no haber opinado del intento de, de atentado a Cristina. Y digo, ¿qué te pasó cuando empezaste a ver todas esas otras repercusiones? Eh, son distintas, muy, muy diferentes los ejemplos mm. que das Maite, eh, vos sabés muy bien cómo, cómo es, también nosotros estuvimos charlando de la industria del streaming y todo, que es algo mm. que están haciendo... Eh, me parece que cuando haces algo es eh, inevitable que, que haya gente que hable ¿no? por supuesto de, de, lo que, de lo que estás haciendo de lo que no en su momento lo que dijo Mario a mí me llamó la atención yo hablé con él, yo tengo muy buena relación con él de verdad desde hace mucho tiempo eh, y bueno cuando él dijo eso yo llamé a, a Youtube eh, estábamos ahí con Nico y voy a llamar para saber también un poco más de esto que se plantea Youtube es clarísimo si tu canal tiene tráfico falso, te lo cierra. O sea, claro. no hay mucha discusión. Claro. Esto es Google, no es que es un tipo que mide a ver de dónde viene el viento. Claro. Usted quiere saber qué te dijo Mario. Mario. ¿Qué dijo? Claro. No, no, Mario me dijo en su momento que, que no era, que, que él no había escrito ese mail. En su momento le creímos, después yo creo que él volvió a referirlo él, él mismo hablándolo sí. hoy. La verdad sí, mí, no, no pasa nada. Al aire. Yo Mario lo, lo, lo admiro por todo lo que es, por lo que hizo, por, bueno, por cómo sigue innovando todos momento, los días. También. Por eso llamó la atención. Pol, por por supuesto, que, digo, un ¿no? 2012, en este mundo. Fue el primero que arrancó con sí, todo esto. Sí, sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí no, no tengo ningún problema con Mario, me parece espectacular. Eh, eh, pero no, me, me quedé tranquilo cuando... A ver, si Google te dice, tranqui, que nosotros nos encargamos, listo. Eh, algo saben estos muchachos, ¿no? De lo que están haciendo. Es YouTube, es una de las empresas más grandes del mundo. Auditan ellos el tráfico. O sea que para mí, a partir de ahí, tema terminado. Sí. Sacando a Pergolini, que es para mí uno de los más grandes de, de, de la radio, de la tele y todo. ¿Envidiosa? Después las opiniones de todos los demás son súper, súper, súper válidas. ¿Cómo no escuché, perdón? ¿Envidiosa de la Mario? Envidiosa la Mario. No, no, no, no. Quiero decir... Sacando esa opinión, el resto, me parece que es súper lógico, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a hablar, opinar, te puede gustar más, te puede gustar claro. menos. Siempre hay gente que le gusta lo que haces y otra gente que no, que no le gusta, ¿no? No Diego, pasa nada, son las reglas del juego, hay lugar para todos. Diego, te quiero poner un poquito en el rol de, no sé, Chimentero, si quieres decirlo así. Porque eh, okay. después de la salida de Nati del uso, que nos sorprendió a todos, que ella se fue muy... Agradecida por un lado y triste por el otro, pues estaba dejando un proyecto muy interesante. Nosotros empezamos a especular y deducimos que algo pasaba con Nico. No sé si se llegó a concretar o si hubo un amor platónico, pero que ahí algo había. ¿Vos qué viste? ¿Que algo pasaba sentimentalmente, decís? Bien. Sí. Contá todo. No, no, no, no. <risa> perdón, perdón, perdón. Tal vez que el alejamiento de ella se debió... Ah, que no se concretaba oh, lo que ya deseaba. No, no, no. Eso es, es tremendo. Tenía que hablar, aclarar esto. Es bárbaro. No, no, no. No, no. Tranquilo, sí, sí. No, no. No, no se preocupen. Eh, no, no digas eso, Cari. No, no, no. No. ¿Cómo que no? No, quise decir otra gente. En Luzu... En Luso estamos todo el tiempo jodiendo y se arman eh, sketch y funciona con, con la gente sí. y es muy divertido y, y tenemos momentito, eso fue desde siempre un sketch. Eh, por supuesto no estoy en la intimidad de ellos, no, no, no soy amigo de, de Nati, sí soy amigo de Nico. Pero son muy Jamás amigables Ni ni sugerido, ni contado. Son muy amigables en son bastante amigables <coughs> todos. Sí, la verdad es que es un Calibioso. re clima no ent... está... Siento que estoy más... un, un cambio más lento que Flores Siento que no, que no le estoy agarrando Sí, sí, estás bien, no se lo cierro siento. siento que no le estoy agarrando Estás los suerte, Diego. Igual, es que vos estás con una pared rando, negra, vos, vos estás con una pared negra de fondo que te juro que es muy atractivo, le, te voy a decir, Leo no Se la juega, no te decir. ¿Viste? No te claro. Parece si si de que decir algo, porque siendo con los elencos, Diego, ¿cómo estás, Guido? Porque también se habló mucho de la salida. Hola, ¿Cómo estás? De ¿Qué salida es el presidente. De... Parece que estamos en conferencia de prensa y medio risa. Acá. Guido mentiroso. Me claro. claro. Mira, Diego, me bulinean tus amigos acá, Pampito y Karina que están mirando acá. Adelante a ver qué te va a preguntar. Che, Diego, no le des este... bola, no le des bola. Sí, eh, todos los días lidió con estos dos, imagínate. Uh, eh, oh, no, no, enfrentados. Diego. ¿Qué pasó con Cande Molfese? Esto que abre otro streaming, ¿ustedes lo ven como una traición? Porque muchos dicen como que estudió a ver los números del uso, cómo se hacía todo en el y ahora se abre sola con Sofriti. ¿Cómo, cómo, se, cómo se vivió ese, ese momento de la renuncia de ella? Te lo, te lo respondo con dos ejemplos que, que para mí valen más que cualquier explicación que yo te pueda dar, porque si yo te explico algo me podés creer o no, yo te doy dos hechos que para sí. mí son, son importantes y para mí también tienen que ver con lo lindo y lo potente que está pasando ahí en y, y en, en Luso en general y en Antes que Nadie en particular. Mm. sabes dónde estuve el domingo? En la quinta de los papás de una de las productoras de Antes que Nadie, Tati Roast. Sí. Eh, y estaba Cande en la juntada, estaba Yoshi Franchela, que es quien la reemplazó, estaba Cande, estaba Cande con Almendra, que es su perra, claro. estábamos todos juntos comiendo en asado este yo domingo. No, no, no. no, hace no sé qué, o sea, eso. Y además, cuando Cande se va y nos cuenta su proyecto, eh, el, la decisión de quién iba a, a ocupar ese rol y ese lugar en el programa, no la tomó Nico, no la tomé yo, la tomó el equipo entero. La tomó todos los que estamos en la mesa, la tomaron las chicas de la producción, Gaspi que es el operador, la propia Cande participó de esa elección. O Botaron, sea que imagínense claro. que nada, no hay amplio. nada, no hay nada malo o ahí sea, atrás. O sea, todo es horizontal es ahí, Nico. Ella está feliz y nosotros también. Leuco, todo es horizontal ¿Cómo? ahí. Esa <risa> sí te la agarré, ¿eh? <risa> ¡Alto, amigo! ¡Alto, amigo! <risa> Bien, leuco, bien. que son son tremendos? Para hablar pero para otro lado. Porque te no, lo voy lo decir. no, porque digo, trabajan, no trabajan no. de forma piramidal. No, obviamente no es que es horizontal, no es que es horizontal porque Nico y su socia Gaby son los que los que fundaron Luzu. Nosotros con mis socios, con Fede y con Jorge, que tenemos nuestra productora, producimos antes que nadie, y otras cosas más vinculadas al uso también, y tenemos un montón de proyectos para sumar el uso y en cosas que están alrededor del uso, y nos vamos asociando con Nico y con su socia en diferentes momentos y en diferentes cosas que nos van sirviendo. Entonces, obviamente, Nico y Gaby son lo, los, que, los que crearon el canal, nosotros tenemos nuestra productora y producimos antes que nadie. No es horizontal, pero tratamos de socializar casi todas las decisiones porque realmente hay algo en luz. ¿Hay menos Egos que, ego que de, en la tele se... en, este, en este nuevo mundo? Sí. digo ¿Hay, hay menos no. Egos o, o, o ese todo lo que, sí. no, no que se aparenta? No. Yo, creo que están, que está puesto, yo creo que está puesto por otro lado. Por lo menos nosotros en el, en el programa, en sí. Antes que Nadie, de verdad, nos llevamos bien, somos amigos, termina el programa, nos seguimos viendo. Eh, los Egos están siempre que una persona trabaja de poner la cara en una cámara. O sea, todo lo que sí, estamos sí. acá sentados, lo que están allá... Si no sí, considerás sí, sí. que tenés algo interesante para decir, no te sentás en una cámara. Y ya considerás que tenés algo interesante para decir, algo habla de tu ego, ¿no? Habiendo tanta gente en el mundo. Sí, Entonces sí, partimos claro. de esa base lógica y total. Diego, Pero escúchame. sí creo que hay ciertas prácticas, perdón, pero, sí. perdóname, Flor, sí, pero terminé, me gustaría... Terminé, sí. sí creo que hay ciertas prácticas de, eh, no quiero decir la tele, sino el mundo del espectáculo, que tiene que ver por ahí con cosas más antiguas como esa pose de divismo... Sí. Que siento que a veces todavía hay en algunas personas que laburan por ahí en la tele o en la radio sí. que para mí ya pasaron. Pasaron ¿Viste? de como, moda. Sí. ¿Viste como en los 80, en los 90 sí. el músico más reventado era el más sí. canchero sí. y ahora ya no? no. Claro. Me parece que es. eso también fue cambiando. No sí. es... Eh, no, no, no, no es en el streaming, no hay tanta. Ah, eso sí, perdón, perdón, vi mal. Sí. Eh, digo, es como... Para mí cambió eso. Sí. Y está bueno, ojalá se mantenga. Digo, esto es por ahora, recién arranca. Capaz que en un año somos nos peleamos todo, qué sé yo. Pero por ahora estamos bien. Bien. Escuchame, Diego, digo cómo va el tema, Perdón, la te el tema de las entradas. El tema de las entradas. A ver. En la fila? No, no. Sigo, sigo esperando. Pero, bueno, okay. sigo esperando. No, bueno, te liberamos. La verdad no, que te nada. quiero agradecer bueno. por esta entrevista. La verdad que siempre es un placer hablar con vos y bueno, y te felicito por este gran momento que estás viviendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Flor, y gracias a todos ahí por la buena onda. Me encanta lo que están haciendo con el programa, Me parece que muchas tienen un gracias. tono, el otro día se lo decía a Maite y se lo digo siempre a Pampi y a Cari, tienen un tono distinto, pueden contar las cosas desde otro lugar, riéndose, divirtiéndose, y me parece que también es bastante nuevo y, y revolucionario, un tono lindo, fresco, que hace falta también en, en los programas de espectáculo, y me encanta. Muchísimas gracias. Así que, gracias. bueno, un placer para mí estar ahí con ustedes. Gracias, gracias.